Se convierte en un.. en un minón. O sea, sinceramente, qué buena que está la bruja. Lástima que. ¿Qué? Hola buena gente, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate. Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción al canal de GishinPei de una nueva eh, animación que ha salido hace creo que el martes o el lunes no me acuerdo bien que bueno de este no, de Majin Buu Majin Bops, <ríe> del universo 6 ok la mía, tú ves y vemos que es una Majin Buur, eh, de rosa eh, azul y bueno femenina obviamente así que vemos que contiene esto de hace 3 minutos si da una pelea o si da una, una padoya gajo o algo así de no sé, no se toma en serio no digo y ok una de las últimas animaciones de, de este canal que va a salir de Dragon Ball pues ya lo dijo el de Vegito versus Kefla 2 es el, la última claro, que va a ser la última que va a ser no de la última de Dragon Ball hay un fan animation obviamente y bueno vamos a seleccionar este ya que contiene y sin más preámbulo doy play y va simple y a esos 6 pero esta tener salada que estaqueado igual es <risa> que <está aquí>, <risa> <Okay. risa> <risa> lo machimbu <risa> a mí también parece mujer no así no? es lo que si bien gostísimo Está haciendo mucho... Bah... Bah, tenemos pues ahí en tres. Bah. Menos irrelevante que U uh, vendrá un WarGT <ríe> Ok, se transformó Ok Lo que las que opacaron aquí hay <ríe> Con toda razón Suscripción ¿Qué? Sabía ¡Pal carajo! ¡Ah, no, no, me lo esperaba! Me lo esperaba. <risa> Va, ok ¡Ay, Jimbo! ¡Qué ¡No, qué fase! ¡Ey, que vino! ¡Y dejar atrás tu pensamiento! ¡Mira, Dios! ¡El poder p***! Ah. Sí. ¡Una mierda! ¡Oh, no! ¡Ah! <ríe> <ríe> ¡Castrapa! <ríe> ¿Y ahora? ¡Ah! <ríe> de cierto Bad, tío. Yo re caliente Bye. que Bye. Bye. en la próxima en Bye. Bye. en Ok, fue... fue divertido, divertirme ¿sí? Ok, una versión alternativa de Majin y no me esperaba No me esperaba el yo el... de esto pero ah, bueno Ok Esto ha sido la versión de hoy, espero que por lo menos te haya gustado, te haya entretenido si es así darme un pulgar arriba, puedes compartir el video, suscríbete al canal para más vibraciones como este y bueno, dejaré el video original de Peña abajo en la descripción y bueno, cuando salga la, la última parola, no de, de Youtube, sus 2 a ver cómo... y se da más largo, ¿no? y obviamente los personajes tendrá diálogos, eh, por lo que vi en Twitter, ¿no? y... ok, si nada más que legal me despido hasta acá, soy yo su Ultimate, bye, chao bye, bye, bye. que again